Hola, mi nombre es Matías, series, trucos y más Tengo 9 años, vivo en Perú Las cosas que me interesan son el GTA 5, la Playstation 4, el Ocarina of Time El Nintendo Switch, el Dragon Ball Super, los Supercampeones y Pac-Man mis tres deseos para el 2018 serían cubrir una lluvia de chocolate, la paz mundial y la nueva película Toy Story 4. Y lo que voy a subir en mi canal van a ser raps canciones, un juego llamado Mr. President y trucos para el GTA V. Hasta el próximo video. Suscríbanse y denle la campanita y dejen un like que me serviría de mucho apoyo.